¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Humanidades TV, a estos diálogos en pandemia y vamos a cerrar el ciclo de este periodo y por supuesto para cerrarlo y para hacer una suerte de balance de lo ocurrido, tenemos el gusto de compartir esta conversación con el decano de nuestra facultad, profesor Carlos Ruiz Schneider, decano, mucho gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto también de verte Felipe y Álvaro, que, que no está, está por atrás de la cámara, <ríe> que es muy, muy contento de estar con ustedes. Sí. Eh, decano, eh, este periodo, año, digámosle año, a pesar de que año. ya estamos, estamos cerrando el 2020, por decirlo de alguna sí. manera, debe ser, yo no sé, eh, el más extraño y complejo que se haya vivido yo no tengo memoria de otra cosa más rara que esta, y, sí. y para la facultad particularmente, que quizás se grafique en esto de recibir el nuevo edificio, sí, habitarlo sí. por tres, cuatro días y tener que irse para siempre de ahí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió? ¿Cómo, cómo ha sido el, el, la primera idea general de este periodo tan, tan, tan complicado? Sí. No, bueno, la, la primera impresión que uno tiene, como tú dices, es, algo, es, es de algo absolutamente inesperado, ¿no? de algo eh, a lo que había que reaccionar eh, en función de lo que uno tenía enfrente, pero de una manera en que no tenía precedente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que ahí fue, en la reacción fue bastante importante, aunque hubo dificultades también, eh, como la cohesión un poco del, del equipo, el Carato, pero también... ...del Consejo de Facultad y, y de, la, de las decisiones que se tomaron... ...en términos de, de ir como enfocando, por ejemplo, el tema del, del, de, la, de la enseñanza... ...el tema de, la, el tema del, de, de cómo, cómo nos entendíamos con, con los cursos, con, la, con, las, con las actividades múltiples de la universidad... administrativas y otras, en esta nueva situación. Ahora, yo creo que en ese sentido un poco como la universidad, eh, se ha reaccionado de una manera eh, bastante positiva, por así decirlo, porque relativamente pronto nos pudimos meter a aprender aceleradamente lo que necesitábamos para usar estas tecnologías informáticas y, y poderlo también transparentar en términos de... de más bien transformar en actividades docentes eh, de investigación, etcétera. Y entonces eso fue es algo bien, bien notable del, yo creo, de la facultad y de la universidad. Y eso en parte se logra, yo creo, también por un... Bueno, en primer lugar, por el shock y por la, por la incerteza de todo el mundo, pero vamos lográndolo poco a poco. y eh, Eso también nos va descubriendo nuevas problemáticas, que no eran... Mm -hmm. Eh, inesperables, pero, pero que fueron sí eh, muy importantes, como por ejemplo lo que se llamó, al, y lo que sigue llamando, un poco la brecha tecnológica. Y hubo que acudir en ayuda de muchos estudiantes, ¿no? Y en eso, en en términos de, de facilitarle instrumentos para, para, para esto Y en eso la facultad es una gran tarea, ¿no? Eso, yo creo que, que la, sobre todo la Dirección de Asuntos Estudiantiles la, la, la, y Comunitarios, digamos, y, y la Escuela de Pregrado, sobre todo... Pero también grado y yo creo que toda la facultad, en realidad, porque pronto a nivel de vice-decanato se organizó, por ejemplo, un grupo de, que, nos, que nos asistía a los académicos en, la, uh -huh. en lo que necesitábamos de forma tecnológica, en fin. Y, y eso funcionó, yo creo, relativamente bien. Y, pero claro, pero, pero saltó la brecha, por así decirlo. Y entonces ahí la facultad y la universidad en realidad, eh, tuvieron también una reacción, eh, digamos que positiva. Y en este momento yo creo que eso se expresa en términos de que la universidad, la facultad y la universidad, eh, tienen un compromiso de que no haya estudiantes en la Universidad de Chile que, estén, que, que sean marginados. De, bueno, además no podría haberlo. Porque entonces, ¿qué sentido tiene tener a estudiantes si no podemos contactarnos con ellos? ¿no es cierto entonces Pero hay un compromiso explícito de no, de, de, digamos, de... de, de de resolver absolutamente esa brecha de diferencia eh, social que se expresa en lo tecnológico, pero esa, esa brecha también tiene que ver con, con las situaciones eh, personales, eh, económicas, de sus familias, etcétera, de, de muchos de nuestros estudiantes. Entonces no es tan eh, sencillo, pero yo creo que la facultad ha reaccionado eh, bastante bien y yo creo que los estudiantes han hecho un reconocimiento de eso, digamos, aunque también hubo hubo problemas por cómo se ajustaba, ¿no? La docencia y la y, y la relación con los estudiantes con con la posibilidad que tenían los estudiantes de asumir estos nuevos formas de, de enseñanza. Sí. ¿Y, ¿Y cuánto cree usted que no que sea eh... Se, se ha perjudicado la, la, la académica, la, la, el, el, la, la excelencia académica en, en este modelo de, de enseñanza, o ha sido bien asumido, o abre nuevas perspectivas, ¿cómo, cómo, cómo se ha vivido en ese sentido desde lo académico mismo? Sí. Yo creo que tiene los tres puntos, sí, es decir, sí. por una parte sin duda que, que, hay, que hay temas pendientes, ¿no? eh, y que... En, en, en esta enseñanza remota que hemos decidido el año pasado, pero también el primer semestre, por lo menos, del, del año 2021 en la facultad. Hay sí, temas bien. pendientes, hay temas de participación, hay temas de cómo lograr eh, eh, más diálogo con, con los estudiantes de los cursos. En fin. Ahora, esto en parte se puede resolver a través de tecnología, pero no completamente. Y entonces estamos en, eh, pensando también en actividades, y esto ha sido... Intimado, digamos, por, la, por, por el nivel central también, que, pueda, que podamos tener algún tipo de actividad presencial. Ahora, contra esto conspira un poco la, la evolución de la pandemia en estos momentos. ¿no? Nosotros pensábamos en un mejoramiento continuo y en ese sentido tener algunas actividades presenciales para que no haya generaciones de estudiantes que nunca han estado en el espacio físico de la universidad. ¿No? Bien eh, eso, eh. Eso es bien impresionante eso. Eso es muy impresionante. No tienen contacto eh, con, los con, con sus compañeros, pero tampoco con sus profesores, eh, con, con la, con la, y con los casinos, con la parte física del, del encuentro. ¿no? Con, entonces, vamos a hacer algo ahí en ese sentido. Estamos preparando eh, posibilidades de tratar de hacer eso, pero vamos, eso tiene que ver con la evolución de la crisis sanitaria también. Ahora, Seguramente un paréntesis en eso, Decano. Desde la filosofía va a haber una reflexión de este tiempo, de, de, sí. de, de, este, de este vivir virtualmente, de este ser universitario sin compañeros con los sí. cuales conversar. Es, sí. muy, es, es muy particular, ¿no? Es muy, es muy particular. Sí, sí, sí. Yo creo. Hay, claro, hay reflexiones a nivel de la sociología, en fin, más generales y anteriores. Se habla de la sociedad del riesgo. Como, claro. Como. Temas que, que, que a la vez vienen de la globalización, y, pero que también, a mí me ha sorprendido también la capacidad que ha tenido, por ejemplo, instrumentos como este, como Zoom, de, de favorecer el contacto, no es decir, algo que era algo que, no, que uno no veía tan claro con, con el avance tecnológico, y ha sido muy importante, ahora tiene déficit, tiene, tiene problemas, pero yo creo que ha sido un... Digamos, algo que, que nos mantiene, que nos mantiene eh, con, digamos, eh, como, como o como participando en una comunidad virtual, claro, pero que, que, tiene, que tiene también eh, una, cierta, una cierta hondura humana, digamos, a pesar de que, de que nos falte mucho de eso por lo presencial. Ahora, hay cosas que se favorecen, todavía no las estamos aprovechando muy bien. Por ejemplo, eh, la incorporación de, de, de personas de la academia en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica y en todo, y China, en fin, a nuestros cursos, a nuestras actividades. Eso se ha abierto como una posibilidad mucho más eh, factible y, y todavía estamos ahí. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante eh, yo he visto, por ejemplo, los cursos de bioética y pandemia, que algunos, algunos de esos foros han sido notables, organizados por la facultad. Claro. El curso que se hizo al comienzo, antes de, de la pandemia, sobre el tema de la constitución. Eh, me ha tocado participar en foros también con el report de educación y educación superior y, y crisis social y pandemia. Eh, en fin, yo creo que se ha hecho, se ha avanzado, pero no yo creo que podemos eso potenciarlo mejor. o más, ¿no? en términos de Internacionalizar, no por internacionalizar, sino que por un diálogo que necesitamos con, con intelectuales de otras partes de América y del mundo. Sale o sea, mucho más barato, ¿eh? Además, <risa> claro, sale mucho más barato. <risa> para... es, mucho más barato traer, es mucho más barato traer intelectuales de Europa, en fin, de todo el Exactamente, exactamente. <risa> A mí me ha tocado ahora participar, por ejemplo, en esta escuela Chile-Francia con una historiadora muy notable francesa, con so en un foro eh, barato, <risa> con ella y otro profesor francés sobre, sobre el tema de, de, digamos, de, de, de la nueva constitución, de, ella es una experta en la revolución francesa, es muy, es, es, es muy, es muy... Muy, fue muy notable eso. eso, pero eso hay que potenciar. Oiga, decano, ¿cómo ha estado la relación eh, de los distintos estamentos de la facultad durante este periodo? El vínculo con los estudiantes, el vínculo con los funcionarios, el proceso de triestamentalidad, ¿cómo lo ha visto que ha evolucionado durante este tiempo? Mira, eh, yo creo que, a ver, tuvimos un momento bastante complejo a mediados del año, con eh, situaciones localizadas, ¿sí? Eh? En sobre todo en hispánica, en, en lingüística, un poco también en parte en historia, menos en filosofía, pero con un curso en filosofía también. Y, y, y eso, en verdad, yo creo que se logró, eh, eh, digamos, responder a eso, eh, bueno, con mucho diálogo, con mucha conversación con los estudiantes y, y con mucha participación de ellos, pero eso no impidió que tuviéramos semanas de, de paro largas, en algunos casos, que, que problemas eso Y tiene mucho que ver con, bueno, con lo que hablábamos sobre la brecha social, la brecha tecnológica. ¿no? Ese, ese era, el, era un punto, y los estudiantes eh, digamos fijaban mucho de que, de que en realidad en los cursos se les estaba exigiendo más o menos lo mismo, eh, sin tener consideración que ellos en sus casas tenían a veces acceso a un aparato a un computador para toda una familia tenían que conectarse con teléfono cómo haces un trabajo de investigación desde un teléfono eh, desde un desde un celular entonces esos temas pero bueno, fu fuimos llegando cada vez con más tablets y, y eso se fue resolviendo pero eso fue un problema bien serio y yo creo que pero influyó esta acción realmente muy presta de la facultad y de la universidad a resolver estos temas. En el segundo semestre, yo creo que ha sido muy importante también la elección de un nuevo centro de estudiantes, ¿no? que, que tiene una actitud muy colaborativa, hasta donde yo lo he visto, yo me he reunido con ellos, participar en los consejos. La, además, una actitud muy, eh, ¿cómo te diría?, muy colaborativa también hacia, hacia los hacia estudiantes y funcionarios. Han organizado rifas, actividades para ir en, en apoyo de funcionarios, en fin ha sido una actitud muy, muy, eh, muy, muy digamos, eh, de, de realmente de diálogo, de, de conversaciones con ellos hasta ahora, y, y ha sido bueno. Ahora, con los funcionarios hemos tenido tal vez algunas dificultades, sobre todo por lo que tiene que ver con, el, con esta otra cosa que no hemos tocado, que no toqué, y que es el, el, el problema de, de disminución del, del financiamiento de la universidad, y que al final repercutió en las unidades tuvimos recortes del 5% de nuestro presupuesto, y eso significa, por ejemplo, para nosotros el eso y otros efectos de la pandemia, como por ejemplo la disminución de la matrícula de posgrado, la disminución de, digamos que ha sido mal remontada en el segundo semestre, pero también eh, con la disminución de, en el primer semestre sobre todo de los diplomados, en fin, eso nos ha, nos ha llevado a un déficit de la facultad lo hemos discutido este déficit recientemente la semana pasada en el Senado y ha sido muy buena la discusión porque se ve claro de que es un no es un déficit estructural de la facultad como se ve en otras unidades, sino que es un déficit que tiene que ver directamente con la contingencia que hemos vivido, sobre todo el año 2020. Pero entonces eso, eso es importante tenerlo en cuenta eh, a la hora de... De, de, de ver el tema funcionario, porque hemos, también ahí tuvimos un tema en que se pensó que podíamos, por ejemplo, ya que no había casinos, ya que no había eh, necesidad de asistencia a casino eh, tal vez eh, eh, mantener un bono casino, que lo mantuvimos el año pasado, pero para, para el 2021 veíamos la posibilidad de eh, digamos, de, de diferenciarlo. Eh, en primer lugar, tal vez incluso de ver la posibilidad de si no se pudiera acordar ese bono, pero nos convencimos inmediatamente de que no, era bueno mantenerlo, pero mantenerlo diferenciadamente. Y con eso llegamos a un acuerdo con los funcionarios. Eh, y claro, esto no es una situación permanente, sino que es algo que tiene que ver con nuestra situación de déficit, pero también con la necesidad que ellos tengan de volver a los casinos y en ese caso se va a recibir el bono en su objetivo. Pero ahora tenemos cubierto más o menos a un no sé, pues, uh, o, tirando funcionarios de 90 o algo así. Entonces, yo creo que es algo. Y, y, además, no había... o sea, y además, perdóname, sí. se, se logró también cumplir con el compromiso de eh, pagar unas, un, una, un aumento de remuneraciones a los funcionarios, especialmente a los que estaban en el auxiliares, auxiliares, muchas mujeres, que estaban como en el nivel de menos, de menos remuneraciones. Eso también ha sido. Muy positivo, lo difícil para nosotros asumirlo es en este momento, pero se va a subir ahora y el próximo año, y ahí entonces vamos a quedar ya con promesa ¿no? cumplida. ¿sí? Eh, con los académicos, bueno, eh, yo creo que ha sido muy importante que se ha constituido también un, una, una, a ver, como una ACAUCH, Asociación de Académicos Local. El momento constituida por un grupo de coordinadores pero que están entonces tomando también a nivel como gremial podríamos decir los temas académicos y no solo eso sino que ellos quieren también hacer foros discusiones más amplias. entonces yo creo que las relaciones con los, con los estamentos eh, han pasado por, eh, por por periodos un poco más bajos de lo que hubiéramos querido pero ahora se, se ha llegado a un buen nivel de, de acuerdo y de conversaciones con los estamentos. Bueno, nosotros en el equipo y todo eso, académico, puede ser que sea un poco más fácil, ellos nos eligieron, y todo, pero, pero hemos también, yo creo que fortalecido harto la relación con los estudiantes y se los agradecemos porque también tiene que ver con la, la de ellos, de contribuir. Y también yo creo con los funcionarios, gracias a estos acuerdos. Que, que se sabe que son, eh, sobre todo en la parte de bonos y todo eso transitorio, ¿no es ¿cierto? Pero, pero que, que hemos llegado a acuerdo. Decano, eh, el proceso constituyente que está viviendo Chile también ha sido un, un factor en todo este periodo, muy importante. Sí. Usted recordaba la escuela, bueno, está Chile la Francia. Escuela Popular Constituyente, la Escuela de ah, sí. Francia, el curso que se hizo, que se inició sí. antes de la pandemia, pero, antes de la pandemia. Que, vale. pero que concluyó dentro de la pandemia, sí. Eh, sí. que era. Que era sí vía remota, desde su inicio era sí. vía internet, etcétera, conversaciones, seminarios, etcétera. ¿Cómo ve usted la, el compromiso de la facultad y de la universidad con este proceso inédito también y, y tan importante para, el, para la vida democrática del país? Yo, yo lo veo como algo muy importante. Y, que, y, que, y a eso toda nuestra organización en términos de extensión, de, de vinculación con el medio, en fin, tiene que... Yo, yo creo que tiene que, que por esto, este año, y tal vez más que eso, eh, eh, tener un foco muy claro en ese tema, eh, sobre todo en la discusión constitucional, ¿sí? pero también en, en, bueno, en la discusión sobre, sobre la democracia, sobre qué tipo, de, y muy específicamente también en el tema de eh, qué educación superior queremos en la constitución, qué referencias, qué principios eh, educacionales estén en la constitución de manera tal que tengamos una educación superior eh, una, una educación superior con mucho énfasis en lo público ¿no? una educación superior en que, en que en que lo público sea, digamos lo, lo más fortalecido ¿no? y porque claro, porque hemos visto los problemas que significa eh, que eso no esté que eso no sea una política pública, que no esté a nivel de la Constitución, en donde, por ejemplo, la re, el reconocimiento constitucional del tema de la libertad de enseñanza y el tema del, del derecho a la educación son muy desiguales. ¿no? La libertad de enseñanza está fuertemente protegida por la Constitución actual, de acuerdo bueno el criterio liberal o más neoliberal, en cambio el derecho a la educación está simplemente reconocido pero, pero sin recursos de protección, sin, sin toda una serie de, de fortalecimientos eh, al, que van más allá que, la, que lo que dice la Constitución. Entonces, eso yo creo que tiene que, tiene que, ser, tiene que terminar, el, el, el, al que no. Y, y hemos tenido eh, cuestiones bien concretas sobre eso, como por ejemplo, justamente en un momento se discutió la, la posibilidad de, de, que, de que los arancel, de que los estudiantes de las universidades se discutió en el, incluso en el Congreso, pudieran eh, dejar de pagar aranceles. Ahora, eso para nosotros a la Universidad de Chile es, es la mitad de nuestro presupuesto o algo así o un poco menos viene de los de aranceles, ¿no? lo, lo otro de gratuidad, pero entonces, pa, o sea, este sistema es para las universidades públicas. Y ahora con esta idea de, de, de, de estar ligada al mercado, pero, pero la enseñanza y la educación pública no puede tener eso, como la salud pública, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy, se ha visto hoy la urgencia de que, que la educación superior estatal pública, eh, bueno, tenga financiamiento estatal, financiamiento basal, se dice, como el que le corresponde. Eso tendría que estar, de alguna manera, establecido en la, en la Constitución. No, porque, porque la educación superior estatal hoy día representa un, un porcentaje que no es, el para decirlo muy diplomáticamente, que no es el mayoritario. ¿no? Bueno, y entonces, y a eso se juntan la, las restricciones en educación eh, por parte del Estado que nos afectan ahora directamente en términos del déficit. Entonces yo creo que ese tema de educación superior, pero más allá de eso, el tema de la democracia, eh, el tema del... Y eso se puede, se puede yo creo, eh, profundizar mucho desde una perspectiva humanista y desde la comunidad eh, en, en esta discusión que, que se viene y que tenemos que participar, yo diría, de una manera muy destacada. Yo espero. Decano, por último y, y muy breve, ya el tiempo se nos fue corriendo. Eh, algo que predecir para el, para el siguiente, período, digamos, ah, para el siguiente periodo, digamos, alguna perspectiva, o todavía sí. estamos, bueno, se supone que el primer semestre va a ser muy parecido a lo que hemos vivido. Sí, este eso lo que eso es lo que hemos visto. Y sí. mucho más que eso, no, no, no, parece que no se puede decir todavía. Es difícil, pero mira, bueno, por, por una parte lo hemos visto con el Senado universitario, nos reunimos con el Senado eh, la semana pasada, con la directora económica, y... Eh, explicándoles un poco pero bueno, por lo menos ellos estaban preocupados del déficit entonces explicándoles bien de dónde lo que decía un poco antes de dónde provenía nuestro déficit mostrar que no es un déficit estructural y también eh, hacerles ver un poco la idea de que, de que tenemos que constituir ahora en marzo un, una, una comisión que, que, que pueda que pueda digamos eh, colaborar, que pueda que una comisión consultiva que pueda colaborar a ver también, eh, en primer lugar, yo diría un, una cuestión más, más que puede ser más teórica, pero ¿cómo se financian universidades estatales? ¿Cómo se financian universidades públicas? No? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué herramientas puede haber para eso concretas? No? Eh, pero en segundo lugar que haya bastante participación en términos de, eh, por una parte, de señalar los, los diagnósticos, los, los problemas que tenemos, pero también buscar un poco formas de salir del del, del ¿no Y claro, ver, hay cuestiones que dependen mucho del, del ambiente, por así decirlo, bueno, qué pasa con los demogrados, qué pasa con los demogrados, eso evidentemente bien depende de la evolución de la sociedad chilena en este momento. Pues, si, si, se logra ir saliendo un poco también de la crisis económica, de la crisis social, pero, pero claro, pero es, eso, esos son los temas que estamos abordando. Ahora, eh, pero también hay temas más específicos y que tenemos que hacer como más permanente. En primer lugar, bueno, el proyecto de este decanato, ¿no? de fortalecer como la presencia de las humanidades en investigación, sí. pero también en docencia, en educación, eh, y en la universidad, ¿no? eso, y eso, en eso estamos un poco eh, como que se ha avanzado, pero yo creo que no lo suficiente. Lo otro es también fortalecer eh, nuestra relación con, con la educación, con los superiores evidente, pero también con la educación a nivel escolar, y cómo, lo, cómo hacemos para que nuestra pedagogía y, y, y nuestra reflexión sobre la educación sean sean como muy eh, centrales en, el, en la universidad y en la sociedad chilena. ¿no? Entonces, esos son temas como permanentes, digamos, pero tenemos también que preocuparnos del, del tema del déficit. Hay otros temas, por supuesto, han, han, surgido, han surgido problemas con, con el tema de la relación entre los centros ¿no? y, la, y la licenciatura. El... Eh, necesitamos eh, hacer una reforma de la escuela de pregrado pero también en posgrado, eh, profesionalizar algunas instancias, eh, digamos. Esas son un poco las la uh -huh. tareas que estamos elaborando. ¿sí? Decano Carlos Ruiz Schneider, le quiero agradecer como siempre la gentileza de conversar con nosotros y de ofrecerle a la comunidad esta, esta visión, cerrando el periodo. Que tenga un buen descanso. ¿eh? Y... Bueno, volveremos pues, en marzo. Volveremos <ríe> en marzo. Igualmente, Felipe. Y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes, decano. Bye. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por, por acompañarnos. Y ya nos reencontraremos en Humanidad Humanidades TV.